Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, desde hace unos días yo vengo motivando de manera sana y con las mejores intenciones a las AFP de que informen, de que orienten, de que lleven a cabo campañas serias donde no se apueste a la desinformación sino a la información real, las AFP no han entendido que los usuarios somos nosotros que cotizamos y ustedes son administradores de nuestros recursos. Entonces, nos deben a nosotros dar las informaciones oportunas para no crear confusiones con el manejo de estos fondos. Yo le he dicho a ustedes que ese nivel de desinformación ha provocado una serie de situaciones que van a tener que hilar fino las AFP. Precisamente ya en el día de hoy se dio a conocer la Coalición por la Seguridad Social Digna, Gremio de Defensa de los Derechos de los Consumidores y la Federación de Profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llamaron hoy a la población a empoderarse y a defender sus derechos de pensiones dignas ante la sustracción de 72 millones de dólares de los fondos de los afiliados sin implicaciones, señores, precisamente considerando que la sustracción de estos 72 millones de dólares como ilegal y arbitraria, la coalición pidió a la superintendencia de pensiones jugar su rol de fiscalizador que no hemos estado viendo esto. Vamos a escuchar ese pronunciamiento, por favor. Recalcamos el llamado al cacerolazo nacional, mañana miércoles 30 de marzo, fecha patriótica, a las 8 de la noche, en todo el país, cada quien por su cuenta, en grupo, en su vecindario, en su edificio, en su cuadra, en, en el parque, en la calle, donde quiera. Es posible que el país vuelva al olvido. Porque es del bolsillo de cada dominicana y de cada dominicano que se ha producido este Estado. Que además es solo una muestra de lo que está pasando alrededor de todo el sistema de la seguridad social. De, violaron el derecho constitucional a la información. El artículo 100 de la ley establece que las AFP están obligadas a decirle a todos ustedes, a todos nosotros lo que te, estamos en una AFP, ¿En qué invierten el dinero? No solamente en qué lo invierten, los riesgos que tiene y los beneficios que provee. Ellos no hicieron eso. ¿Por qué tenemos el derecho a saber dónde invierte nuestro dinero? Precisamente por los riesgos. ¿Escucharon ustedes? En ese mismo orden, diferentes organizaciones sociales calificaron este martes como una burla el informe de la Administradora de Fondos de Pensiones sobre la inversión de los recursos de sus afiliados. Miren por dónde va la cosa ahora. Gremios salen a protestar y a pedir, óigame, que se respeten los fondos de pensiones y el recurso que aporta usted y que aporto yo a nuestra FP, por Dios. A nuestra AFP hay medios de comunicación serios que podemos informar a la población. Ustedes a veces entienden las AFP, que son las grandes cadenas que llevan la información y nosotros tenemos el contacto diario con la población que somos los afiliados, que aportamos nuestros recursos, por Dios. Es necesario que se tome en cuenta esto y se pueda informar de manera oportuna a los afiliados lo que ponemos cada mes nuestros aportes en ustedes, que son las administradoras de fondos de pensiones. Se debe informar a la población de manera oportuna, ya que nosotros somos quienes nos duele nuestro dinero. Claro que sí.